La definición de, de trabajo y de espacio de trabajo ya es diferente, cambió. Tengo una situación, yo tengo un motín aquí que todo el mundo quiere irse para su, eh, casa. Para su casa a trabajar. La gente te lo dice, yo no, yo no, no me interesa el trabajo sino el híbrido. Yo te puedo presentar una terna y nos está pasando, claro. tres, cuatro, cinco candidatos y nos está pasando. No, no, no. No. ¿Por qué? Porque yo quiero un trabajo remoto. El juego cambió. Primero, el mercado no es del que tiene el dinero, el mercado del candidato. El empresariado o el dueño de negocio, que no está claro con eso, va a invertir tiempo la y costar. esfuerzo en localizar gente. Si el dueño de empresa piensa que es, te fuiste con la computadora a tu casa y vamos a trabajar y tú tienes que ir entregando esto eh, y pasando esto, no va a suceder nada. El resultado no va a llegar. Yo no creo mu en currículum. Yo no creo mucho en currículum. ¡Oh! Yo si usted no está ready, le damos para atrás. No, no, no. Ah, bueno, pues vamos arriba. Bien, señores, bienvenidos una vez más a ese espacio del metaverso donde seres humanos y otros especímenes del mundo del Internet buscan una perspectiva como a ustedes les gusta honesta, realista, del día a día del trabajo, consejos, experiencias, vamos a empatizar, vamos a sentirnos identificados, vamos a hablar de esas cosas que cuando estamos tomando café o cuando estamos en la hora de almuerzo, pues eh, llenan nuestras mentes y nuestros oídos de comentarios, de críticas, de polémicas, de todo un poco, pues eh, queremos acá siempre en la nómina traer ese tipo de, de conversaciones. A veces nos toca abrir la caja chica de Pandora cuando estamos tratando temas controversiales o que no sabemos bien qué es, lo que, qué es lo que está pasando. Y como siempre, en nuestras plataformas de distribución YouTube, Spotify, recordando que en Spotify estamos en formato de video y en Apple Podcast, así como en todas las redes sociales. Entonces, en el día de hoy, yo creo que no vamos a abrir tanto la caja chica de Pandora porque el tema que vinimos a tratar, después de una publicación que hicimos por ahí en Instagram, pues eh, me he dado cuenta que los jóvenes principalmente pues ya saben de este tema y hablan muchísimo, hablan de muchas bondades de, de, del, del tema que vamos a tratar en el día de hoy, pero como todo en la balanza tiene sus pros y sus contras y vamos a ver cómo podemos quizá buscarle bajadero a ese asunto. Y conmigo entonces yo he tratado de hacer una labor de pesca y de caza para encontrarme con algún perfil, alguna voz de autoridad por ahí que pueda arrojarme luz de este tema, porque inclusive yo creo que yo mismo no, no he tenido tanta experiencia con, con él. Y entonces acá yo tengo nada más y nada menos a Ana González de la Cruz de Core, Building from the Roots. Yo quiero preguntarte esa partecita. Yo tenía esa intriga antes de entrar a grabar. ¿Por qué Building from the Roots? Um. Antes que nada, Luis, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio de la nómina. La verdad que un placer poder compartir contigo Igualmente. y un placer poder compartir con todos tus eh, videoyentes y, <risa> y oyentes. Eh, pues CON nace de la idea de una idea propia, una okay. idea que tenía de hace mucho mucho tiempo o, y que realmente ha dirigido mucho, mi, ha guiado mucho lo que ha sido mi trayectoria de vida, no solamente profesional, sino también personal. Okay. Eh, creo mucho en el desarrollo, en el desarrollo de la gente, en que todo el mundo tiene potencial. Todo el mundo, no importa lo que hagas, no importa eh, el, el nivel educacional eh, que tengas, tiene potencial. Entonces, siempre he creído en ir a la esencia. Core okay. es la esencia uh -huh. y construimos desde la raíz. Desde la raíz. Desde la raíz de cualquier persona, de cualquier negocio, de cualquier líder. Realmente, esa es mi pasión, conectar personas, propósitos y proyectos. Buenísimo. Y de ahí nace Core. De ahí nace Core, Building from the Roots. Ok, buenísimo. Me, me encanta. Me, me gusta la, eh, la filosofía y siento que las cosas cuando desde el inicio tienen un sentido, que es muy claro. O sea, tú tienes ese, ese bombillito como el que está acá atrás, encendido, que te da luz en el camino, pues entonces tú eh, trotas por ahí de, de manera adecuada, con los principios adecuados, conectando con las personas adecuadas y sobre todo con un discurso adecuado, coherente, y que, pues, eh, agregue valor, que es lo que siempre buscamos. Entonces, yo he querido que usted me acompañe en el día de hoy, porque, Gracias. como mencioné ahorita, en esa publicación que yo hice, hablaba de una noticia muy particular. Resulta que el Senado aprobó un proyecto de ley de modificación del Código de Trabajo, incluyendo la modalidad del de trabajo remoto, o teletrabajo, o la parte híbrida, ¿verdad? Y ya lo veremos más adelante como parte de las modalidades de los contratos de trabajo. Cuando nosotros publicamos eso, yo quiero que usted sepa que eso fue un boom. Y los comentarios, ay, sí, qué bueno, Dios mío. Me encanta porque yo, yo siento que yo soy más productivo, más productiva de esa manera. Eso es lo mejor que me ha pasado. Y veo mucho feedback positivo de, de lo que es el trabajo remoto. Claro. Pero eh, como todo y como mencionaba ahorita, siento que puede tener su, su balance, ¿verdad? Entre cosas buenas y quizás no tan buenas. Ahora, previo a ver esas cosas buenas y malas, yo quería preguntarle cuál es su parecer con relación al tema del origen o la popularización del tema del trabajo remoto, porque yo siento que esto tuvo un antes y un después, evidentemente, y como hemos hablado en otros episodios acá en la nómina, partiendo de la, la pandemia. pandemia. La pandemia cambió el mundo. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, usted, de, desde la perspectiva que ha tenido en el, en el mundo empresarial y laboral, que quizá puede ver otros ejemplos de modalidades de trabajo, verdaderamente se ha popularizado más el trabajo remoto ¿Después de los efectos de la pandemia aún así o desde antes ya veníamos como trayendo esta modalidad nueva de trabajo? Ok, eh, gracias Luis. Definitivamente la modalidad del trabajo remoto eh, viene antes de la pandemia. Eh, un poco tímido, bastante tímido en mercados como los nuestros, eh, con mucho rechazo por parte del dueño de empresa, uh -huh. pero en, en mercados y en economías mucho más grandes, pues comenzaba a sentirse y, y a tener el espacio dependiendo de, mira, tengo al algo que hacer, alguna diligencia, algo con niños. Eh, uh -huh. Y esa comenzaba a verse un poco de esa flexibilidad. Okay. De por sí, los, la, los espacios... Comenzaron, los espacios de oficina comenzaron a diseñarse diferentes uh -huh. a partir del año 2016, 2017 más o menos. Uh -huh. Comenzaron a diseñarse mucho más abiertos, open air environments, claro. eh, donde la gente pues pudiese tener eh, ciertos espacios de descanso, de distracción, eh, de comunicación, de intera claro. interacción e interrelación. Llega la pandemia. ¿Hm? Ahí Llega la pandemia y la pandemia nos fuerza, nos no, nos lleva a uh -huh. a definitivamente tenemos que trabajar. Claro, hay que, hay que trabajar, seguir. Hay que seguir. Hubieron nada, o sea, hubieron cosas que siguieron, quizá algunas se detuvieron, hubieron cosas que nacieron y fueron exitosísimas y siguen siendo exitosísimas. Ar con la misma pandemia claro. hubieron cosas que arrancaron con la pandemia y desaparecieron. Uh -huh. Pero la modalidad de trabajar cambió el mundo. Totalmente. Totalmente. Cambió el mundo completo. Completo. Entonces, hoy en día el trabajo híbrido, el trabajo híbrido, el trabajo remoto es una una vamos a llamar que un, una metodología dentro de lo que todo ese trabajo esa mezcla de trabajo híbrido del punto de vista de definición verdad okay. eh, el trabajo híbrido es una realidad es una realidad muy deseada eh, por, por los jóvenes eh, por gente de edad mediana también eh, y un poquito menos ya las generaciones que son con un poquito más de, de edad o sea, están acostumbrados a, a cambiarse, a irse a un lugar, a tener un, un, un espacio confinado que represente, claro. que represente y representa una definición de lo que es el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Porque la definición de, de trabajo y de espacio de trabajo ya es diferente, cambió. Completamente. Después de la pandemia cambió totalmente. Entonces, hay personas que tienen la necesidad de ir a un lugar específico, a un lugar que le dé la seguridad y que sienta que puede tener ese compañero al lado que me va a ayudar, que me va a soportar, que vamos a hacer un chiste o que me uh -huh. voy a relacionar claro. y, y que necesito verle la cara al jefe para saber cómo está hoy y ubicarme saber cómo me está yendo aquí, El, si estoy caliente en, una en realidad, este trabajo. Exactamente. Si estoy caliente, si no estoy caliente, ah, yeah, yeah. qué está sucediendo, eh, cuáles son las noticias nuevas, a quién van a promover, a quién van a mover, qué claro. van a hacer, qué no van a hacer. Sin embargo, de la otra cara, hay gente que está hoy en día exigiendo. Yo tengo un, un, un cliente, una empresa pequeña, uh -huh. eh, que me dice, mire, yo le estoy llamando porque yo necesito auxilio, no ayuda. Auxilio. Él siempre me llama por por, por yo necesito un consejito suyo, eh, doña, con mucho gusto. Esta vez yo necesito auxilio. <risa> es auxilio con ya, oxígeno, llamando que yo a, lo, a los bomberos para apagar oh. la llama de ese incendio, ese problema. Me dice, "Mire, nosotros somos eh, 26 personas. Okay. Sigo creciendo, es una agencia eh, digital. Y yo tengo una situación, yo tengo un motín aquí que todo el mundo quiere irse para su, eh, casa. Para su casa a trabajar. Ay, ay, ay, y ay. yo no es, y, y, y es una persona joven, un chico brillante, brillante, también, y me dice, es, pero es que yo, yo no tengo, yo respuesta, a veces yo tengo que caerle atrás a una persona para, para que me dé una respuesta, imagínense que se vayan uh -huh. para la casa, porque ellos entienden que esa es la modalidad de trabajar. Claro. El trabajo híbrido definitivamente implica, tanto para la empresa como para el, el empleado, implica cambio de hábitos primaria, primeramente muy grandes. Claro. Muy grande. O sea, no es solamente qué chulo me voy a trabajo remoto. O yo trabajo remoto o, como tengo en mi oficina, por ejemplo, tenemos el proceso de adquisición de talento totalmente digital. Ah, ok. Totalmente digital. O sea, digital. el in-house de ustedes de, de reclutamiento de, de, de talento, captación de talento es digital. Y digital. Y wow. el proceso también es totalmente digital. Por okay. ejemplo, nosotros tenemos una plataforma donde yo no creo en currículum. Yo no creo mucho en currículum. Oh yo soy... no, pero no, pero yo quiero mandar a pagar esta cámara. ¿Cómo? <risa> yo soy de la línea de competencias. Yo okay. estoy educada en modelo de competencia, diseño modelo de competencia, he diseñado modelo de competencia y comencé a trabajar con modelo de competencia cuando eso ni se hablaba en esta parte del mundo. 1990 comencé a trabajar con computador, ya Ya Tú, ay, tú ay. te puedes imaginar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ay, esto? Ay, ay. Bueno, te decía que entonces tenemos el, el, el, uh -huh. el, la, la solución la de adquisición digital. de talento digital. Eh, tú ingresas a nuestro portal por nuestra página claro. eh, y entonces inmediatamente tú tienes un pre-test, un, un pre-assessment, donde eh, son eh, calificadores. Ok. Entonces, es dependiendo de cómo tú respondas, esos calificadores, ¿te pasan al próximo paso o te quedas en ese? Ok. Entonces, luego te lee el CIA y entonces va viendo cuál es, qué tipo de experiencias clave tú tienes que vayan con el perfil que nosotros conectamos. Porque eso es, eso es como, es, esa segunda parte como una eh, plataforma que te redistribuye dependiendo de las competencias eh, correcto, que tú tengas. Correcto. Ok. Entonces, ¿cómo, cómo que se llama? Esa, esa, esa plataforma usted dijo ahorita una plataforma digital para adquisición de talento ah, sí no pero la, esa segunda parte como eh, a los chia te van leyendo Ajá, es eh, e inteligencia okay. artificial te van uh, leyendo okay. y entonces te va te va colocando eh, los candidatos y okay. luego entonces eh, nosotros tenemos ya una con una primera limpieza a los candidatos. Ok. Después que tenemos esa primera limpieza, entonces revisamos y con esa revisión decidimos si van entrevistas. Entonces las entrevistas las grabamos. Ok. Con algunos puntos muy específicos, muy breves, claro, pidiendo autorización. Sí, claro. Y luego pasamos a, a entrevistas con inteligencia artificial. ¿Cómo? Sí, donde hay, una, donde hay ejercicios y la cámara te va, tú necesitas tener una cámara y la cámara no solamente va midiendo cómo tú vas haciendo el computador, cómo tú vas llenando los ejercicios, sino que también va leyendo tus gestos. Ok, ¿y tu comportamiento? Tus, tus no verbales. Ajá. Tus no verbales y entonces te va dando puntuaciones, te va manejando claro. todo eso. Y al final, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que buscamos, buscamos el mayor match del candidato con el perfil, del 1 okay. al 100%. Entonces, todos esos lectores no van dando el match. Claro, y sobre todo y como buscando algo sumamente objetivo en base a esos indicadores. O sea, ahí no, ahí no hay un fallo. vamos, a, hay El margen sí. del fallo Ay, humano No hay Porque se tú sabes bregamos con seres humanos. Sí, gente, sí, sí, sí, sí. sí Pero se minimiza y le ofrecemos al, al cliente la oportunidad de tomar decisiones informados. Claro. Es como tú mirar un pianel en tu negocio. ¿Y qué es eso? Eh, un estado de ganancia y pérdida. Ok. Y decir, bueno, vamos aquí, el margen me dio tanto, vamos a invertir tanto el costo de la venta, vamos a invertir tanto aquí, en claro. el próximo trimestre, por esto y por esto y por esto. Vamos a ajustar esto. allá. Y uh -huh. esta es la foto del momento. Esa es la foto de tus candidatos que te estamos presentando en base a ese, en base a ese perfil. Te coloco el tema... Porque... Buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasa? Llega un momento en que la gente dice, trabajo remoto, trabajo remoto, trabajo remoto híbrido. Uh -huh, uh -huh. O, eh, sí, pero el horario. Sí, pero el horario. Sí, pero el horario. Entonces, todavía aquí estamos trabajando lunes a viernes, de 8 a 5, de 8 a 6, sábado de 8 a 12. A 12. Señor, uh -huh. si usted no tiene un negocio que sea de servicio o que realmente no esté expuesto al público, llevar a la gente los sábados... No tiene utilidad. No tiene utilidad. De ninguna. Péselo. No. Yo le ayudo a pesarlo. En su pianel. Yo le ayudo a pesarlo para que usted vea la rentabilidad que usted va a tener el día sábado. Y usted claro. va a decir, no, si arremeto. <risa> o agréguele una hora a la, a la jornada agréguele una hora o media hora a la jornada y usted va a ver la diferencia. Claro. Entonces, eso no, volvemos al tema del horario y eso, uh -huh. nos trae tra, eso nos trae al trabajo híbrido. Ok. Entonces, me encanta el trabajo híbrido, la gente te lo dice, yo no, yo no, no me interesa el trabajo si no es híbrido. Entonces, se necesita entender... Los, los dueños de empresas necesitan entender que el juego cambió. Claro. El juego cambió. Primero, el mercado no es del que tiene el dinero. El mercado es del candidato. ¡Wow! El mercado es del candidato. El mercado lo drivea. El mercado lo, lo dirige el candidato. ¿Por qué? Porque yo te puedo presentar una terna y nos está pasando. Claro. Tres, cuatro, cinco candidatos y nos está pasando. No. No, no, no. Que al final tú, tú te tiras al mercado a tres. pescar y no encuentras porque no haces el cambio. Se cayeron tres. ¿Por qué? Porque yo quiero un trabajo remoto, porque no, no voy a trabajar los sábados. Eso uh -huh, es negociable. Uh -huh. Hay sitios que sí, hay sitios que no. No voy a trabajar los sábados. Wow. <coughs> y eso lo estamos poniendo muy al frente. Para que la gente, si no le interesa, lo diga, tú sabes. Claro, rápidamente para saber. Claro. Para, para para proseguir. Honestidad primero ahí. Tú no, no pasó. Bueno, pues siguiente. ¿Qué días se trabajan? ¿Cómo qué días se trabajan? Sí, ¿qué días hay remoto? ¿Qué días hay presenciales? Uh -huh. Se necesita 100% presencial. ¿En qué lugar queda? Ya la gente te está calculando los pasos, la, distan lo la distancia. Claro. Claro. La distancia, tengo que coger el metro o tengo que coger mi carro y cruzar la ciudad y eso implica dos horas de commute time, claro. ida y vuelta. Mire, y, y usted sabe que a mí me resulta muy interesante esa perspectiva porque yo era de los que tenía la mentalidad de decir o de sentir que las empresas a veces podían caer en el error de discriminar ciertos perfiles en base a donde vivieran como que, ah, bueno, si este candidato que tengo vive muy lejos, bueno, no sé, quizás no no, no no, me voy a decantar por este candidato, por X y motivo. Y quizá verlo desde esta perspectiva ahora, como usted bien dice que el mercado lo, lo está moviendo los candidatos, ciertamente, ellos ahora están poniendo las condiciones también y creo que es muy justo. Creo que el cambio está, eh, está siendo un poquito más justo en las dinámicas de, de captación de talento y en, y en términos laborales en general. Y el, el empresariado o el dueño de negocio que no está claro con eso, le va a dar, o sea, va a pasar tiempo y esfuerzo, va a invertir tiempo a y esfuerzo en localizar gente. Y, y gente que llene la necesidad del negocio. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos clientes que nos llaman y, y nos dicen, mira, antes a mí me era muy fácil conseguir una persona, pero yo me, yo me estoy dando cuenta que cada vez es más difícil y difícil. Por eso estoy acudiendo a una, a, a personas como ustedes. Claro. Entonces, conectándolo con el trabajo digital y con, con ese trabajo híbrido, todos estos elementos son elementos de una evolución muy rápida, sí. sumamente rápida. <risa> donde responde a necesidades de vida, necesidades de vida, perdón, y, e implican unos cambios de hábito muy fuertes. Muy fuerte, y, y quiero como comenzar introduciéndote esa parte. Uh -huh. Muy bonito, muy lindo, pero tú necesitas ajustarte, ajustarte, ajustarme. Yo tengo una responsabilidad que yo acepté, al, al contraer este trabajo, al aceptar este trabajo. Claro. Y deberes traen derechos como derechos traen responden deberes. a deberes. Correcto. Entonces, ajustarme es lo primero. Ajustarme, necesito tener las herramientas. Eh, yo soy de las personas que piensa que las herramientas de trabajo las debe suplir el... El, la el empleador, la claro, empresa, porque sí, me, sí. me encuentro con empresas que dicen no, que lo traiga, que venga el candidato y que lo traiga todo él para trabajar remoto. ¿Cómo? Yo sí, sí. nos encontramos pasa. con él. eso pasa. No, pues es una Yo locura. no recomiendo eso. Es una Yo locura. recomiendo que como tú estás exigi el, el, el exigiendo un, un que se cumplan unos deberes. Claro. necesita dar las herramientas para que ese deber se, se cumpla. cumpla en la medida que tú necesitas que se cumpla para obtener los resultados que se necesitan obtener. Porque hablemos, business is business. Claro. Negocio es negocio. Ahora bien, hay un tema dentro de esos hábitos muy lindo. Necesito ajustarme, pero también necesito facilitarme. Claro. Y que el empleador también me facilite de alguna manera un ambiente cree un ambiente positivo y, y quizás cómodo constructivo uh -huh. y, y por constructivo quisiera quiero llamarlo colaborativo mm, pero ahí es muy retador ahí es muy retador porque yo siento que por ejemplo de las desventajas que pudiera haber en todo este tema del, del trabajo híbrido y o remoto, es por ejemplo, precisamente quizá ver mermada la capacidad del trabajo colaborativo por la pérdida de destrezas o habilidades blandas en torno a las relaciones interpersonales. Al final tú tomas un trabajo remoto y tú estás metido todo el día en tu casa y no sales de tu habitación y no es ni siquiera que tú dejas de interactuar con, con los colaboradores, con tus compañeros de trabajo. Es eh, que tú estás dejando de interactuar hasta con, con tu mamá o el perrito o el gato, porque ya tú estás en una zona de confort, ¿verdad? Que tú no sales de ahí, tú tienes tu computadora y tú eres, como dicen por ahí, de manera jocosa, un ratón de laboratorio. Entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos eh, sacarle provecho al tema colaborativo viéndolo desde la perspectiva del trabajo remoto? Claro, el trabajo remoto implica mayor colaboración y comunicación. Okay. Comunicación y manten para mantener conectado Todo. y, por ende, colaboración para que se pueda eh, dar y entregar ese resultado. Uh -huh, uh -huh. Eso es principio número uno clave. Si el dueño de empresa piensa que te fuiste con la computadora a tu casa eh, y vamos a trabajar y tú tienes que ir entregando esto eh, y pasando esto, no va a suceder nada el resultado no va a llegar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el resultado es la suma de pequeños resultados dentro de un equipo que van a formar un todo. Claro. Que van entre y eso es un objetivo. Y, y el calidad claro, de ese objetivo realmente es lo que produce eso que se tiene que lograr, eso que se tiene que entregar uh -huh. eh, con esa con esa calidad con ese nivel de, de KPIs, de medidas, uh -huh, de medidas uh -huh, de, de KPIs, desempeño, claro. uh -huh. de medida de desempeño que te, que te permitan decir se logró o no se logró. Correcto. De alguna manera lo que llamamos, lo que llamamos están midiendo mi desempeño. Correcto. O no están midiendo mi desempeño. Entonces, ajustarme, facilitar de ambos lados. ¿Para qué? Para poder sostener sostener ese trabajo, pero el trabajo es un medio para producir un resultado. Uh -huh. Entonces, esa colaboración, esa conexión, ese, esa comunicación, ese cambio de hábitos, necesita mantenerse de manera continua para que tú puedas sostener esa media de trabajo para entregar el resultado. Claro cada vez, entonces ahí comienza a exigirse más calidad. Más calidad. Uh -huh, claro. Más calidad. Bueno, bien, sí, más me, me productividad. hace sentido. Uh -huh. Comenzamos a crecer. Comenzamos a ver resultados diferentes. ¡Wow! Pero de ambas partes. Uh -huh. De ambas partes. Empleado y, y empresa. Entonces, uh, podemos entonces manejar este proyecto de esta manera. Podemos hacerlo de esta otra. Uh, pero mira, vamos a poner esto... Y vamos a dárselo a tal equipo, a tal equipo Claro, lo estamos gestionando mejor Ya dio resultados en este pequeño proyecto Pues vamos a ponernos po un poquito más grande Quizás teníamos ese temor De ver los resultados del equipo por vía remota Pero rindió y rindió un tiempo óptimo pues Entonces vamos a cargarlo de más eh, Quizás con más responsabilidad ¿Qué viene luego? Lo tenemos, estamos creciendo Evolución Lo que es la vida, lo que es el ser humano Claro lo que ha sido el mundo desde que nació, evolución. Yo creo en la evolución, defiendo la evolución. No, y, y ya veo que core también predica la evolución porque este tema del reclutamiento digital a mí me vuela la cabeza en, en mil pedazos, de verdad. Eh, eh, es impresionante. En otra oportunidad podemos hablar de, de las tendencias, de las tendencias realmente modernas, okay. porque mandar mandar currículum, yo no creo en mandar currículum, ni no, creo en no. los currículum. Un, un CV, y todavía hay gente, ¿cómo usted mejorar su CV? Eh, un CV es una historia que cuenta una persona desde su propia perspectiva interna. Claro. No hay nada de malo con eso. No hay, yo no creo que haya, yo, no hay nada de malo con eso. Simple y llanamente que necesitamos conocer nuestras luces y nuestras sombras para poder hacer ese mejor civil. Entonces, eso tiene otro tipo de implicación y eso puede ser otro tema que sí, podemos tratar, no, no, no, no. tratar otro día. Y yo, de, después de estas revelaciones que usted está haciendo aquí, definitivamente... Nosotros la tenemos aquí ingresada en la nómina con su bono de desempeño que le va a caer en octubre. En octubre, okay. porque por ahora ¿verdad? tenemos que ir acumulando ese, ese bonito. Ya tenemos mucha gente en la nómina que va a cobrar. Okay. O sea, que la vamos a integrar y la tenemos aquí ya fija. Ahora, yo quería, por ejemplo, pasar a, a esa parte que, que usted comenta de la, de la evolución y verlo desde la perspectiva de, de los retos. En el sentido de que, de que, por Excelente ejemplo, punto, a veces los jóvenes tenemos esta necesidad de querer lograr metas personales a través de, del trabajo remoto, como decir, bueno, vamos a sustituir un tiempo valioso que pudiéramos estar sentados en una oficina quizás viendo el computador y no, vamos a aprovecharlo para ir para el gimnasio, para hacer otras cosas personales, para leer y entonces aprovechar en tiempo corto y hacer las metas del trabajo. Ahora bien, como desafío yo veo que las empresas, por ejemplo, por ponerme yo un ejemplo hipotético, las empresas deben de tener mucha cautela, por ejemplo, en, en temas de salud mental, Justo en la medida eso. en la medida en cómo los Excelente colaboradores punto, se encierran en ese ambiente y volviendo a conectar también con el tema de, de que tú no estás interactuando quizá, aunque es validísimo el tema de de ver la parte positiva de la comunicación y la conectividad para ser más productivos. Yo a veces pudiera decir, óyeme, es que tener un trabajo remoto puede ser muy monótono y muy cansón, y luego yo estar sentado ahí tanto tiempo, y sobre todo no saber desconectarme, no saber quizá decir, bueno, son las seis de la tarde, déjame bajar la computadora y con esto ya estoy listo. Pero entre un colaborador que decidió esto y tiene las ganas y quizás no se controla y dice, no, yo tengo algo pendiente, déjame terminarlo. Y quizá un líder de equipo que también va a estar contento con tal de recibir dame, resultados. Dame dame dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. y sin poner límites. Porque estamos creciendo en la productividad. Claro. Y, es, y hay estudios que están demostrando que la productividad en trabajos híbridos y en trabajos remotos es más alto. Aumenta. Garner, por ejemplo, Garner tiene estudios específicos donde te demuestra eh, realmente un aumento en la productividad en, en el trabajo. Pero esos aumentos en la productividad, tal como tu marca, son un detrimento en otros aspectos. Claro. Y es la parte de evolucionar, porque cuando tú entras ya a la evolución, tú vienes de la parte de, de sostener, verdad? Ya tu productividad. Ya tú Evolucionar es, un nue es una nueva vida. Claro, una nueva aventura. Unos nuevos hábitos. Eh, digitalización. Sin embargo, hay que considerar la parte de humanización. Mm -hmm. Y humanización es un tema grandísimo que vamos a tratar de tocar las aristas y vamos a ver por dónde podemos profundizar. Claro. Entonces, humanizar el trabajo remoto desde que estás en casa, ¿verdad? Y puedes levantarte y quedarte a lo mejor con tu pijama y cambiarte el polocher de arriba. Claro. Y, y a lo mejor te paraste y fuiste al baño y arrancaste y te peinaste, porque a lo mejor tiene una reunión ah. a las 8 no quieren prender la cámara, hay que prender la cámara. <risa> hay que prender la cámara, hay que, hay que encender las cámaras. Yo uh -huh. le digo, yo le digo cuando tengo reuniones específicas con clientes o nuevos clientes, yo le di, después que hacemos la introducción, le digo, "Me encantaría ponerle un rostro a tu voz." Es posible y la gente se queda ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Si podemos ponerle un rostro a tu pues, voz. Claro. Yo no te estoy diciendo, mira, prende la cámara para yo conocerte. Yo quiero verte. Entonces, tú sabes. Eh, uh -huh. La gente entra, la gente entra en la dinámica y va sintiéndose claro. con más confianza. Qué chulo. Eso pasa. Ahora bien, arrancaste y no paraste. Y a lo mejor paraste, fuiste al baño corriendo y volviste eh, y a lo mejor comiste trabajando hmm. y seguiste corrido y no quisiste desconectarte a las cinco y media o a las seis porque habían cuatro personas importantes en el proyecto que tú no querías eh, perder la conectividad claro. y el calor de las ideas que tenían uh -huh. y siguieron. Me pasa y siguieron, mucho. Y, siguieron, inclusive, y siguieron, inclusive a mí me pasa. Y siguieron. Está demostrado, y las empresas eh, fuera de aquí están, se está trabajando muy duramente en tener tres descansos al día obligatorios. De okay. 15 a 20 minutos en jornadas de entre 8 a 10 horas de trabajo. Wow. Y eso no quiere decir que aquí tú vas a coger el descanso y va el delivery, eh, la muchacha de la casa que te dijo que se acabó eh, la sal, eh, <risa> que eh, te dijo tu marido que amaneció una goma pinchada y hay que llamar al mecánico o que lo voy a coger para pagar la tarjeta de crédito. O que es lo normal que pasa. Se lo pago o, no, o, o, o tal cosa o cual cosa. No. Wow. Es tiempo para limpiar la mente, limpiar las neuronas un poco, limpiarte el centro, hacer respiraciones, claro. se educa, volvemos a los hábitos. Fíjate cómo volvemos al principio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es un cambio de hábito porque de tú estar sentado en una oficina donde a lo mejor tú tienes un jefe al frente, al lado, eh, o cerca de alguna manera porque es como está concebido el trabajo aquí todavía tú <risa> claro. tienes que ser totalmente autónomo uh -huh. en casa tú tienes que ser totalmente autónomo tienes que autogestionar todo pero esa autonomía no solamente es de trabajo sino autonomía contigo mismo de preparar tu cuerpo física mental emocionalmente para poder resistir esa modalidad de trabajo. Wow. O sea, no, debemos de mentalizarnos mucho, eh, sobre todo incluso antes de entrar al trabajo, antes de tomar el trabajo. Y cuando estamos también, mentalizarnos en esa Prepa parte. Para planificar, usar el tiempo efectivamente para que puedas eh, planificar tus tus temas de descanso, uh -huh. eh, mantenerte enfocado cuando hay que mantenerse enfocado y cuando toca ese descanso, pues tomar esos 15, 20 minutos de descanso. Eh, suena, muy, suena muy soñador claro. en, en países como los nuestros. Eh, en octubre del año pasado fui al, al convention de Garner de recursos humanos y esa era una de las cosas que se hablaban de todo era el trabajo híbrido Ok. Era el enfocado trabajo, híbrido al trabajo híbrido desde el punto de Qué vista bueno. empresa empleado, aprendizaje eh, pay for performance uh -huh. eh, tecnología eh, desempeño desarrollo liderazgo y el factor común el factor común de todas las presentaciones era la necesidad de humanizar el trabajo. El, el, el mundo industrializado evolucionado desde la revolución industrial, uh -huh. la mecanización, luego la producción en masa de principios del siglo pasado y finales del antepasado. Uh -huh. Entonces, luego pasamos al, en, en siglo pasado, eh, 70, 60, 70. Eh, 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, la computadora. Claro. Eh, y comienza la computadora. Y el internet. Y, y, y, y automatizaciones. A y mira, y, pero automatizado. Un descubrimiento en aquella época. ¿tú sabes? <risa> Entonces hoy en día tú automatiza algo y cualquier... Yo tengo una hija de 14 años y en 5... No, no, ma, pero eso es fácil. Excel, ta, ta, ta. Pa, pa, pa, en 30 segundos ahí ya está. Listo, listo, automatizado. Entonces, hoy la revolución es digital. Porque... Como tú dijiste ahorita, es que no hay nada que no se pueda hacer que no esté en internet. Claro. El internet de las cosas. Entonces, uh -huh. ¿estamos en una revolución digital? Sí, estamos. Fíjate que las grandes empresas de tecnología están despidiendo millones, miles de gente. Sí, sí, totalmente. Miles de gente. Las están despidiendo, diez mil, quince mil, veinte mil gente, eh, esta gente de Microsoft eh, el mismo Apple Google, ¿por qué? porque están usando ese dinero para invertirlo en los próximos tres años 10 millones de dólares sumas eh, tremendas, ¿en qué? en, en inteligencia desarrollo, artificial claro. desarrollo de inteligencia artificial entonces los que están quedando son los de alto desempeño que en alguna manera están programando, ayudando a programar a esas máquinas de inteligencia artificial que de alguna manera luego ten, vamos a tener otro rol. Sí, claro, totalmente van a sustituir los roles tradicionales. Yo me acuerdo, yo, yo recuerdo que estaba en una presentación, mm. nosotros tenemos un partnership con una de las corporaciones más grandes a nivel mundial en cuanto a, a talento, okay. desde el punto de vista de adquisición de talento, y de, y de gestión, gestión. de liderazgo uh -huh. del talento, que se llama SHL. Okay. SHL, People, People Answer, People Innovation. Um, y estábamos en una presentación y había un experto en, un arquitecto en diseño organizacional. Okay. Y decía, mira qué interesante, y él decía que en los próximos cinco años, los, los títulos de los trabajos que ustedes conocen hoy no van no a existir. El 80% no va a existir. No va a existir. Ajá. Claro. Entonces, hace rato que llegamos a eso y la pandemia lo aceleró. Uh -huh. Entonces, yo estoy viendo ya eh, más, más o menos un lapso entre 18 y 24 meses de evolución de títulos. Los títulos traen, de nuevo traen deberes. Entonces, es, es como un reenmarque. Claro. Un reenmarque de Hay estar todo. dispuesto a, a esa reingeniería del, del perfil tradicional, profesional que tenemos encasillado, el, los típicos perfiles médico, abogado, economista. Esos es perfiles de profesional ya independiente. Porque no creo en el CV, ¿verdad? <risa> ¿Por qué no creo claro. en el CV? Porque pienso que todo el mundo tiene potencial y es solamente tú lanzarte a la posibilidad de abrir esa puerta que te va a llevar a un camino inimaginable para ti. Claro. En, totalmente. Al, en algún momento, yo creo en eso, y, y lo defino, me, eso me ayuda a definir el potencial de la gente. Claro. Ahora bien, he invertido tiempo hablándote de los hábitos, de sí. cómo lograrlos y cómo sostenerlo pero quiero hablarte ahora del trabajo, del teletrabajo, el trabajo híbrido, quiero hablarte de o quiero hablar de, de las relaciones de trabajo. Ok, del Dentro, tema de la dinámica. De, sí. Dentro del teletrabajo. Dentro del teletrabajo. Ajá. Eso Es un campo minado ahí porque yo siento que el, es, es, difícil, es difícil. Es difícil. Es mucho más retador. Es retadorísimo porque yo siento, por ejemplo, me voy a poner una situación hipotética. Usted comentaba ahorita del tema de medir de alguna manera la sensación en el ambiente de trabajo, a partir de, de, del, del rostro, de la sensación del humor que tenga el colaborador, el jefe, etcétera Y yo pudiera decir, wow, quizá en esta modalidad nueva, de repente estamos entre chat y estamos entre llamadas, videollamadas que quizá apagamos la cámara, podemos modular o controlar ciertas condiciones donde quizá no, no estamos recibiendo las emociones reales dentro de la dinámica. A veces quizás tú cometiste algún error y tú no sabes medir el impacto del error frente a tu líder de equipo, porque quizás tú estás remoto, tú estás en tu casa y tú lo estás recibiendo desde un chat. Entonces, partiendo de problemática tan sencilla, es, eh, eh, se ve muy retador, ciertamente. Es retador. La comunicación juega un papel tres veces más importante. Wow. Está demostrado en, en estudios porque la comunicación lo que te crea es el vínculo, la conectividad claro. para tú, entonces, con, construir esa colaboración y entonces poder entregar resultados, ofrecer ayuda y que el otro me ayude. Wow. Totalmente. Entonces, hoy se habla de eh, liderazgo de network, o sea, crear esa red, esa red de Conectar. apoyo. Uh -huh que te permita avanzar, crecer, desarrollarte, entre, en, entregar. Ojo, ojo, yo soy defensora, yo vengo de la línea de negocio. Yo vengo de la línea okay. de negocio, eh, de entender lo que son los estados financieros, uh -huh. cómo impactan, eh, qué línea hay que trabajar, por qué hay que trabajarla, cuál es el plan de acción detrás de esto. Cuáles son los, los eh, objetivos y cuáles son los resultados que queremos exactamente. tener. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que conocer el negocio desde el punto de vista de capital humano. Fíjate que no te hablo de recursos humanos. Uh -huh. Eh, porque no me gusta ver a la gente no me gusta ver a la gente como un simple recurso porque si tú tienes talento que es el currency para mí el talento uh -huh. todos somos personas pero el gran currency eh, eh, es el talento que cada uno tiene entonces si cada uno tiene talento ¿por qué es recurso claro ni colaboradores tampoco no soy de la línea no. de colaboradores. No, yo no soy de la línea de colaboradores. ¿Y entonces cómo, cómo lo sustituimos? Realmente, porque eh, yo col colaboración implica algo de lado y lado. Uh -huh. Colaboración implica algo de equipo y de conjunto. Entonces, siento que la palabra colaborador es utilizada cuando se quiere conseguir algo? Mm, Percepción personal. Oh, no, no. Muy y personal. Es, y es lo que yo necesito acá. Y es lo que los escucha de la nómina buscando. Entonces, ¿cuál es la mejor denominación? ¿Cuál es la mejor denominación para A mí? ver. Luis. Mira. Máximo. ¿Por qué? Cierto. Porque tú eres un talento. Tú tienes tu talento, tú eres una persona única, por ende irrepetible y por lo tanto maravillosa. Y siempre pongo el ejemplo, tiene, los que me escuchan o me siguen, siempre pongo el ejemplo del aguacatero de por mi casa. Uh -huh. No siempre lo conozco lo yo ese. ¿Cuál es ese? A ver. El aguacatero de, de, de por mi casa y de la oficina, porque mi oficina queda bastante cerca de mi casa, gracias okay. a Dios. Y lo oímos desde una esquina o dos esquinas antes. Uh -huh. Y es un muchacho joven, un muchacho de 18, 19 años, creo, y creo que está como en octavo de primaria. Okay. Un muchacho así como grandote, grandote, <risa> y sale con su carretilla. Y yo le digo, mira, yo no sé comprar aguacate, no me engañe, pero a mi esposo le encantan los aguacates. <risa> y, y bueno, pues resulta que de comprarle un aguacate... Ya el muchacho me manda una fundita con tres, con cuatro. A veces me manda uno de regalo. Wow. Y a las 11 de la mañana, el muchacho me dice que no tiene un solo aguacate. Wow. ¿Y qué tú haces? Me voy a mi casa porque me tengo que preparar, porque a las dos tengo que estar en la escuela. Mm, buenísimo. ¿Hay talento o no hay talento? Claro que hay talento. Claro que sí. ¿Hay talento o no hay talento? Claro que sí. Totalmente. Entonces, Luis, yo creo en el talento, hablo de talento, pero para mí el gran significado está en Luis, en Máximo, en, en Manuel, se llama Manuel, el chico que vende los aguacates. Buenísimo. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿cómo crear relaciones? ¿Cómo crea ese aguacatero y, y, y pasamos de los hábitos a las relaciones? ¿Cómo crea Manuel, el chico que vende aguacates, relaciones? Bueno, a, tra a través del carisma, a través de, de ese primer contacto. Esa voz de ese muchacho, hay que oírla, porque yo digo, Dios mío, pero qué galillo tiene ese muchacho. Yo salí de la plaza. Yo salí <risa> de la plaza. Y digo yo, no, pero yo vine a conocerte porque es que el galillo tuyo me sale en las reuniones y yo te oigo desde lejísimo. Yo necesito saber quién es y el yo dueño saber de este galillo. De ese galillo. Entonces me dicen aquí en la oficina que es un joven que vende aguacate y yo vine a conocerte. ¡Wow! Entonces el chico aprovecha, se presenta y yo digo, ¿cómo tú lo haces? Y él me explica, me explica todo lo que te acabo de, de explicar. Uh -huh. ¿Qué está haciendo Manuel? Está creando relaciones. Claro. Y cuando yo le mando, decía Manuel, con Jinti, mi chica, Jinti, eh, dile a Manuel que me deje tres aguacates y Manuel me deja cuatro. ¿Qué wow. está haciendo Manuel? No, él está, él está jugando sus cartas en el networking. Totalmente. Está conectando. Está construyendo relaciones. Manuel. Claro. Totalmente. Y al otro día, yo le dije, wow, que me dejó uno. Ay, no, mira, déjamele esos 100 pesos extra a, a Manuel. Claro. Manuel tiene tres días que no pasa por aquí, mm. algo le pasa a Manuel, algo le pasa, Doña tenía un, me dio una gripe muy fuerte, mire todavía, ¿y qué tú estás tomando, Manuel? Ven, vamos a ayudarte, ¿Qué, ¿tú tienes alguna receta? Ven, vamos a ayudarte. Y ya hubo una conexión maravillosísima. Aquí. Fíjate, es un ejemplo uh -huh. básico, Luis, sumamente básico, sumamente sencillo, pero es cómo tú construir... Y Manuel y yo no nos conocemos. Simple y Manuel vende aguacate. Y claro. yo soy un cliente que le compra a Manuel. Y sumamente satisfecho. Yo el primer día le dije, ay, Manuel, por favor, tú te llamas Manuel, ¿verdad? no me engañes, pues yo no sé comprar aguacate. <risas> y él me dijo, no, no se preocupe. Nunca me ha engañado, Luis. Wow. No lo ha hecho. Entonces, ofrecer colaboración. Claro. Y conectar. Y conectar. Y el que da recibe. Totalmente. Quizá de nuevo, suena muy soñador, pero desde el trabajo híbrido, las empresas necesitan crear conectividad, el connecting, ¿cómo se llama? Connecting the dots. Uh -huh. Conectar los puntos para que se pueda dar La esa cadena. comunicación que va a lograr esa integración con esa coordinación, cooperación, para que se pueda, se pueda dar esas relaciones de trabajo. Buenísimo. Y el tercer punto que tú mencionaste tiene que ver con tu bienestar. Claro. Está definitivamente probado. Nos encanta, jóvenes, nos encanta el trabajo en casa. Uh -huh. Nos encanta, nos fascina. El, la cara de la otra moneda, el riesgo, el riesgo de enfermarte es extremadamente alto pero extremadamente alto, quizá tú no lo vas a ver ahora, pero lo vas a ver en corto tiempo. Y tú dirás, no, yo soy joven, pero ya, ya lo, las implicaciones ya se están viendo a corto claro, tiempo. Claro, totalmente. Porque tú necesitas adaptarte al cambio, tú necesitas, comenzando, necesitas utilizar energía motora, energía mental, energía emocional, y vamos a entrar en un tema que a mí me apasiona y que eh, estoy estudiando actualmente neurociencia, uh, y todo bien. comienza, como decía Máximo eh, ahorita, a conectarse. Entonces, hoy hay estudios demostrados que si tú estás eh, enfermo en el estómago, definitivamente hay una conexión cerebral, que te está hablando de que algo está sucediendo a nivel de estrés. Y vamos y a entrar en un tema laboral. grandísimo de estrés y enfermedad laboral. Uh -huh. Fuera de aquí, se está exigiendo, se está exigiendo y se está comenzando a legislar que se lleven métricas de las razones de enfermedad, de eh, las personas que están trabajando. Claro, para aún, ver el, el, nivel, las causas. Y más aún a nivel... Eh, remoto. A nivel remoto. Wow. Entonces, eso trae una cantidad... Si está el, el, el estómago, eh, eh, el corazón, los riñones, el hígado, eh, los problemas de rodillas eh, y de piernas. Oh, los problemas, sí. Y, y se está hablando... Eh, el cerebro, ¿verdad? El cerebro. Claro, cómo lo no está afectando en la salud mental. Correctamente. Entonces el cerebro tiene neurotransmisores, eh, todas las neuronas conectadas, ¿verdad? Son, transmiten impulso y tus reacciones, impulso, ¿verdad? Pero hoy se ha descubierto que hay un tercer cerebro. En los últimos La neurociencia tiene muy pocos años, tiene 18, 19 años más o menos que se está trabajando un muy corto tiempo a nivel de claro. a nivel médico científico es muy corto pero hoy se, se conoce que hay un tercer cerebro el tercer cerebro son los intestinos y hay un, un conector directo un, un cómo se llama un eh, vamos a decir un, dentro de la estructura nerviosa una sí, terminación hay, yo nerviosa hay un cable, eso suena fatal, <risa> que, conecta, que conecta el cerebro con el intestino. Se llama vago. Bag, Se llama vago. Okay. Entonces, los intestinos tienen muchísimas terminaciones eh, nerviosas. nerviosas y neurotransmisores también. Entonces, Entonces, por ahí tú vas somatizando. Uy. Entonces, vamos ay, a seguir. Ay. Y hay muchísimas. Yo no soy doctora en medicina, pero hay muchísima cantidad de conexiones que se seguirán eh, estudiando. Explorando, con claro. el tiempo y explorando, gracias Luis, que te van a dar indicio de qué está sucediendo con esa persona que está trabajando en casa. Entonces, claro. tenemos que cuidar el bienestar. Tenemos que cuidar el bienestar propio. Eh, cómo manejo el cambio, cómo manejo el cambio. Cómo lo gestiono. Entonces, los cambios cada vez son más rápidos. Porque ya yo ni siquiera hablo de que el mundo en un cambio continuo, olvidémonos de eso, que el cambio es una constante. No, no, no, no, el cambio no. está a punto, se acabó. Uh -huh. Entonces, lo que estamos viviendo es incertidumbre, es volatilidad. Sí, hoy estamos aquí, mañana no sabemos pensamos que el que el trabajo remoto va a ser la tendencia dentro de los próximos cinco años, pero ya en año y medio tenemos pero otra tenemos cosa, inteligencia artificial. Y ya entonces perdimos internal, el trabajo cosa, entre comillas, esa, Y entonces está, y estamos tratando de ver cómo, bueno, mira, chatgtp Ahí. Eh, Ahí eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ChatGPT. Eh, eh, el otro día yo me reía en el ay, día de ay, la mujer, ay. Y yo, yo le, me decía a mi hija, no, no, pero entra a ChatGTP para que te desarrolle el párrafo para tus redes para el Día de la Mujer. Digo yo, no, yo estoy opuesto. Entonces, lo hago. Y digo yo, no, yo, yo estoy opuesta a esto. Yo estoy opuesta. ¿Cuánta gente no está haciendo exactamente lo que Esto yo estoy haciendo mismo. y vamos a obtener el mismo mensaje? Uh -huh, uh -huh. Mira, déjame ese mensaje ahí a un lado. Imprímamelo y yo te lo voy a demostrar mañana. Yo voy a escribir mi mensajito. Wow. Y yo escribí mi mensaje. Y al otro día yo comienzo inclusive a, a ver negocios de amigas que tenían el mensaje no, de no, chat y No, no. No, no, no, no <risa> relaja. Algunas copy-paste y otras con algunos cambios de palabras. No relax, sé, Yo le decía eh. a mi hija, mira. No, no, no. Usted me está bromeando. Entonces, fíjate la digitalización, donde nos sí. está llevando? Es, es muy peligroso. Entonces, en adaptarme al cambio, lo que implica el cambio. Y el cambio implica toda, todo mi todo mi ambiente. Yo y todo mi, ambi mi ambiente. Claro. No mi ambiente. Yo y, y mi todo ambiente, mi ambiente. Claro. Entonces, ahí yo tengo que comenzar a pensar en cómo yo voy a seguir. Porque he cambiado mis hábitos, sigo cambiando mis hábitos, creando relaciones, cuidando mi, mi, mi salud de manera proactiva, no reactiva. Claro. Proactiva. Entonces, ¿y qué yo voy a hacer? Necesitamos hablar de desarrollo personal, de desarrollo individual. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de desarrollo? Claro. Yo no hablo nunca de debilidades. ¿Punto no de mejora? No hay debilidades, no existen. Es que no existen. No, no. Ni siquiera punto de mejora. Ahí sí. Ah, ok. Área de fortaleza, área de desarrollo, áreas de mejora área de mejora continua, como tú lo quieras llamar, pero uh -huh. no debilidades. Porque cuando yo hablo de debilidades, le estoy hablando a una parte de tu cerebro que lo estoy bloqueando inmediatamente. No que no lo recibe. Entonces, claro. estoy bloqueando tu talento inmediatamente. Uh -huh. Estoy bloqueando una parte de tu talento. Claro. Entonces, se trata de construir, seguir construyendo sobre mí mismo y darme la oportunidad de abrirme a la oportunidad de conocer cosas nuevas, cosas nuevas de claro. experimentar. Entonces yo uso mucho la puerta, las puertas. Me gustan las puertas okay. y de verdad me gustan. Eh, me gustan las puertas con aldabas, que son puertas mm. antiguas. Me de esas grandotas así medio medievales, casi. Ajá. Ajá. Me llama mucho la atención. Eh, me gustan las puertas con colores también me atrae mucho la atención. Y los las uso, las estas metáforas, metáforas lo uso mucho en, en, en trabajo de coaching y en trabajo de dinámica de, de equipo, y enseñar con metáfora también me, me fascina. Uh -huh. eh, cuando una puerta se cierra, es porque hay otras abriéndose. Y a lo mejor yo no me estoy dando cuenta que hay otras o que tengo otras puertas porque estoy fijándome en esta que se me está cerrando. Claro, no no me estoy dando el permiso de voltearme y ver todas esas puertas nuevas que se Y a se lo van. mejor la puerta está, está al lado. Justamente. No estoy, justo al lado, como uh -huh. dice la canción. Y no me estoy dando cuenta de que tengo esa puerta. Claro. O a lo mejor la estoy viendo, muy probablemente la estoy viendo, pero no me atrevo a, a cerrar esta y abrir esta. Claro, hay que darnos la, Entonces, la oportunidad. Entonces, ¿qué hay del otro lado de, los, de tus miedos? Sí. Tú sabes. Es como un poquito por ahí Miren. la línea. Eso, eso está buenísimo, de verdad. Yo creo que el tema del, del trabajo remoto es muy profundo y siento que, que, que tiene quizás hasta muchos misterios dentro de, de, esa, de ese equilibrio de las bondades y, y los riesgos que puede eh, presentar, vamos a llamarlo así. Pero yo creo que, que hemos hecho un buen recuento, aunque creo que hay muchas cosas que, que pudiéramos seguir debatiendo. Pero yo quisiera sí. quizá quedarme con, con una pequeña reflexión y quizá quiero también abrir un poquito de, de, de comentario breve con usted y con los escucha de la nómina. Y es que me preocupa bastante, más allá del tema de las bondades del, del trabajo remoto, me preocupa bastante la perspectiva de cómo quizá en el mercado laboral dominicano estamos perdiendo todo ese talento que usted comentaba ahorita, por ejemplo, poniendo el caso de, de Manuel. Eh, y bueno, poniéndolo en otra perspectiva, claro está, de jóvenes que tienen mucho talento, pero que de repente otras empresas extranjeras que no tienen eh, asidero acá en República Dominicana a domicilio, pues de repente captan este tipo de talentos jóvenes eh, con mucha hambre de, de crecer y de, y de generar valor. Los captan y como ellos sí están adaptados al cambio y sí tienen modalidades de este tipo que son muy importantes, pues entonces tú tienes un joven que tiene quizás 18, 19 años que ni siquiera ha terminado la universidad y que quizá está compartiendo con gente que tiene 29, 30 años con una licenciatura y que quizás no le está yendo bien en cómo está recibiendo el mercado laboral eh, eh, en su rostro. Y este joven, pues entonces consigue ese trabajo en una empresa quizá norteamericana, por ejemplo, que le está pagando, como dicen por ahí, en dólares, trabajando remoto. Y entonces tú dices, ¿qué tendremos que hacer nosotros para, para hacer la transición? Yo creo que eh, las empresas de, de, tienen que tener ese llamado a, como usted comenta, a abrirse al cambio, a abrirse a, a esa evolución y sobre todo ser flexibles y ver los pros y los contras de, de, de estas modalidades de trabajo. Y ojo, ojo Luis, eh, desde el punto de vista empresarial, está demostrado eh, por estudios eh, también de Garner que no todos los cambios son exitosos. Más o menos un tercio, el 34% de los... Cambios a nivel organiza organizacional y de empresa alrededor del trabajo remoto son exitosos. 16% se quedan como que en la media. Persona, ah, ahí. Sí, con SAP. Y el 50% no necesariamente son exitosos. Muy Claro. Pero ¿qué necesitamos? E es un mundo de volver y, ok, aprender de lo que funcionó y de lo que no me funcionó y Vamos vamos a ver cómo lo intentamos ahora, cómo lo hacemos, cómo lo logramos. Claro. Y eso va a ir aumentando, aumentando y aumentando. Sobre todo siendo críticos con nosotros, de decir qué, qué podemos hacer mejor, cómo podemos rendir eh, mejor, brindar quizá mayor bienestar a nuestros colaboradores, también reducir costos y al mismo tiempo entonces subir... La, la calidad, la efectividad de los resultados que estamos buscando. Y la calidad está muy asociada, Luis, totalmente asociada a competencias blandas. Más que competencias digitales y de ser un experto, está asociada con competencias blandas, con capacidad de análisis, con capacidad de, de planeación y cómo distribuir tu tiempo, claro. con capacidad de relacionarte y crear networking, quizás quizás estamos haciendo ya como un, un resumito, ¿verdad? Uh -huh. Un resumen de lo que hemos venido hablando, de cómo la, la, la competencia de comunicación, Totalmente. Eh, empatía a través de un trabajo remoto y las seis dimensiones de la empatía y cómo trabajarlas, eh, coordinación, todo lo que tiene que ver con, con coordinación, eh, pensamiento estratégico, cómo dar coaching y retroalimentación, en ambientes híbridos uh -huh, y remotos. Uh -huh. O sea, realmente wow. la digitalización trata realmente de ese cambio mío como persona, como talento, hacia desa ese desarrollo personal de competencias blandas que me permitan abrirme a la oportunidad de responder claro. a un mundo cada vez más incierto, con más incertidumbre, y más volatilidad. Pero dispuesto siempre al cambio. Y definitivamente, cada yo yo creo firmemente que cada persona lo puede hacer con sus herramientas propias y puede desarrollar también herramientas nuevas y diferentes para seguir avanzando en este mundo buenísimo. cada vez más digital. <risa> buenísimo, buenísimo. De verdad, a mí me, me entusiasma muchísimo eh, ver... ¿Cómo, cómo podemos motivarnos primero a ser objetivos con lo bueno y lo malo, no solamente cegarnos de lo bueno, del trabajo remoto, sino también ser objetivos de abrirnos a los desafíos y enfrentarlo ¿verdad? Con, eh, con una visión positiva donde podamos, más que encontrarnos con piedras en el camino, por otro lado quizá crecer más en nuestras habilidades blandas y entonces ser capaces de abrirnos a este reto nuevo afrontarlo, recibirlo con bienestar, y luego de sentirnos cómodos ahí, pues entonces, eh, como, como decía eh, Mariel eh, Zimmerman en, en un episodio anterior que está acá en, en nuestras plataformas digitales, hablando del quiet quitting, decía uf. que, uff, es un temazo, es un tema. y, y hablaba y hablaba precisamente del trabajo remoto y de cómo podíamos buscar soluciones para que nuestros colaboradores puedan entregar los resultados pero también obtengan bienestar dentro de sus dinámicas en su vida personal. Decía, un colaborador feliz, un resultado feliz. feliz. O sea que, eh, y sobre todo, quiero decirle que un Luis y creo que también un Máximo feliz con este episodio eh, y la oportunidad de tenerle acá eh, en la nómina. De verdad, yo estoy sumamente agradecido con usted. No, yo, más aún, para mí un privilegio poder compartir <risa> contigo, Luis, eh, una persona joven, eh, con tantas ideas eh, innovadoras, <risa> diferentes, eh, un pensamiento, como yo llamo, fuera de, de, la, de, la, fuera caja, de la caja. Fuera de la caja. Eh, también <risa> con Máximo, muy, muy gentil, un joven muy gentil, muy amable. Me ha encantado conocerte y poder compartir este, este rato que hemos, estado, que hemos estado aquí. Para mí es un privilegio y valoro muchísimo la invitación. Eh, yo espero que, que valga para llegar. que... Yo espero que valga para tenerla nuevamente por acá y hacer otras colaboraciones por ahí. ¿Qué usted cree? Claro que sí, con muchísimo gusto. Perfecto. Con perfecto. muchísimo gusto. Y me gustaría dejar eh, nuestra página web, www.corebfr.com. Ahí nos localizan a través de nuestra página web. Y en nuestras redes sociales generalmente estamos con Core BFR, eh, rd o Core. Eh, rayita abajo, BFR ahí nos buenísimo. encuentran en todas las plataformas de LinkedIn, Instagram eh, eh, Facebook y todas todas esas Sociales. herramientas de uso cotidiano <risa> hoy en día buenísimo, buenísimo, no de verdad yo eh, complacido y espero poderla tener acá en, en otra ocasión así que eh, de verdad maravilloso episodio, yo estoy encantado pero voy a tener que dar una mala noticia a nuestros escuches y es que vamos a terminar por el día de hoy y con la esperanza, ¿verdad?, de nuevamente ver cuándo es que cae la nómina. Así que recuerden para eso suscribirse a nuestras plataformas de distribución, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, enciendan la campanita, califiquen los episodios, eso hace que el algoritmo suba, suba y suba y que la nómina pues entonces incremente, quizá cae un bono de, del desempeño por ahí. Eh, síganos en nuestras redes sociales, comenten, interactúen, díganos cuál ha sido la, la experiencia en el teletrabajo, trabajo remoto, especialmente en pandemia que ha sido más cómico, más difícil, más retador para ustedes y sobre todo no se olviden de revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que hasta la próxima quincena.